hola en este tutorial vamos a explicar cómo hacer un cuestionario perfil estudiante es un cuestionario de, de prueba para que ustedes simplemente observen cómo van a visualizar la herramienta el momento de efectuar el cuestionario que el profesor seguramente les va a informar en el foro de novedades o avisos o mediante un mensaje ustedes Van a visualizar el cuestionario y haciendo clic en el espacio correspondiente van a ver todas las consideraciones que ha dejado la profesora en este caso, cuántos intentos van a tener, todas las aclaraciones necesarias, la fecha en que se puede resolver, el tiempo límite que tienen y bueno, una vez que están preparados, intenta resolver el cuestionario. La plataforma les vuelve a informar. Algunas consideraciones para llevar adelante el cuestionario y comenzar intento. Este cuestionario cuenta con cinco preguntas y se visualizan todas en la misma pantalla. Puede suceder que... Ustedes vean una sola pregunta y un botón siguiente en este espacio. Luego hay que leer bien la consigna. Este cuestionario era de inglés, entonces hay que emparejar el concepto de la izquierda con el de la derecha. Yo voy a elegir al azar ahora cualquiera, seguramente voy a tener muchos errores, pero la idea es que ustedes observen también cómo se visualizan los errores. En la pregunta 2, que también vale un punto, hay que leer la consigna y escribir si es verdadera o falsa, en la 3 igual, y en la 4, en la pregunta 4 también hay que seleccionar una opción correcta. Muy bien, y esta verdadero o falso. Cuando termino la última pregunta y si todavía estoy en tiempo, puedo revisar, hacer todas las correcciones que crea necesarias. Y si hay muchas preguntas y si alguna eh, me ocasiona algún inconveniente, la puedo marcar, miren cómo se marca en el cuadradito de la pregunta, y cuando realice la última pregunta, vuelvo a la primera para revisar nuevamente, y de esa forma no exceder en el tiempo. Cuando ya estoy segura de que realicé todas las preguntas correctamente, terminar intento. Recuerden que este cuestionario contaba con dos intentos. ¿eh? Acá me, me informa que han sido guardadas. Observo que la primera fue tildada. Puedo volver atrás, revisar. Vuelvo a revisar y destildo porque ya creo que, que es suficiente. Terminar intento. Perfecto. Enviar todo. Cuando estoy segura, enviar todo y terminar. Me advierte la, la plataforma que voy a, a realizar un intento. Le digo que sí. Y acá me marca los errores. Ya tengo la devolución automática del cuestionario con la respuesta que ha dejado la profesora para cada pregunta. Esto queda guardado. Hago clic en finalizar revisión y en, en el aula, con mi perfil, aparece ya el puntaje que he obtenido, la calificación. Y si quiero volver a revisar el cuestionario, acá están las respuestas que he dejado con la retroalimentación. Espero que puedan superar sus cuestionarios.